Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Feliz Navidad! Supongo que muchos de vosotros eh, estáis ya desconectados de los mercados y lo hacéis bien yo no puedo dejar de seguir la, el pánico que está teniendo la, esta, esta caída ¿no? tan eh, tan grande que está teniendo el índice Mini S&P 500 estos días, el índice ha bajado desde el máximo histórico el máximo del año, que es lo mismo un 20% en tan solo una semana y yo no puedo dejar de seguir esa, esa situación y me gustaría en este vídeo comentar con vosotros un par de ideas y un par de escenarios que yo estoy contemplando para esta semana o para el arranque del año 2019. También eh, comentaros que en el inicio de 2019 tengo pendiente un viaje que me gustaría compartir con vosotros. Así que os recomiendo eh, suscribiros al canal ahora mismo y mirar este vídeo hasta el final. Vamos allá. Entre los suscriptores de nuestro canal hay uh, operadores que... Um, Hacen el trading a corto plazo. También hay traders que operan en, utilizando estrategias de swing trading. Incluso hay operadores que tienen horizonte de inversión eh, 3, 5 y 10 años. Este dato, de hecho, me ha sorprendido bastante. Lo descubrí por casualidad cuando subí hace unas semanas un vídeo donde yo visitaba una conferencia de Value Investing. Y este vídeo recibió muchos comentarios y para mí fue una... Una sorpresa muy agradable ¿no? de que el, nuestro canal despierta interés no solamente de los operadores a corto plazo, sino también tenemos a seguidores o entre los seguidores que hacen eh, scalping, también hay, uh, hay personas que están interesados en invertir más a largo plazo, porque básicamente es lo que hago yo, ¿no? compaginar eh, trading con el order flow a corto plazo con eh, llevar una cartera más a largo plazo. Eh, a lo mejor en 2019 eh, prepararé más eh, contenido acerca de ese tipo de inversiones porque veo que eh, vosotros tenéis interés ¿no? y queréis saber más sobre el tema. Bueno, volviendo al pánico que estamos teniendo en el Mini SP500 en diciembre de 2018. Hay que entender una, una, una cuestión importante, que dependiendo de, del perfil que tiene cada operador o inversor, Uh, hay que aplicar una o seguir pautas distintas, porque, claro, no es lo mismo uh, tener eh, aprovechar de una tendencia a corto plazo ¿no? que uh, tener horizonte de inversión 5 o 10 años. Es más, al día de hoy hay varios operadores inversores que nunca en su vida han vivido una gran caída de la bolsa. Porque la última caída fue hace 10 años, en 2008 y en 2009. Yo, por suerte o por desgracia, ya estaba uh, operando, ya estaba activo, no estaba ya al día con la situación que, que, que ha sufrido, que ha pasado el, el índice MSP500 y uh, al día de hoy tenemos una caída de 20% desde el máximo del año o el all time high, el uh, máximo histórico del índice de estados el índice brosátil de Estados Unidos dicho, una vez dicho esto vamos a comentar las posibles tácticas que podemos tomar sobre todo a, para operar a corto plazo tras una caída Brutal, casi en vertical, eh, de la semana pasada. No veo mucho sentido comprar desde los niveles actuales intentando uh, coger el cuchillo que se está cayendo. ¿no? Sería demasiado arriesgado, mismo de esta opinión, incluso para corto plazo. Muchos podríais pensar que, oye, ha bajado tanto, entonces ahora tiene que corregir, ¿no? Eh, pero obviamente esto no funciona, no es tan sencillo. Uh, como simplemente um, comprar porque ha caído mucho esta lógica um, um, a, la, a la larga no funciona lo que yo veo uh, analizando esta caída a través de perfil de volumen es que el POC de esta bajada está centrado aquí ¿Vale? si hubiésemos puesto aquí el perfil de volumen que el perfil de volumen tiene esa distribución ¿Vale? el POC está aquí y de momento, por si queréis analizar eh, esa acumulación de volumen como por fases, estamos viendo estamos viviendo una fase de distribución. ¿vale? Aquí acumularon el volumen y se lo están distribuyendo ahora mismo. ¿Dónde va a parar el precio? No lo sabe nadie. Entonces, vuelvo a repetir, comprar desde los precios actuales yo no le veo mucha lógica lo que haría, lo que, de lo que estaré pendiente yo en las próximas semanas, porque para esta semana ya he terminado mi operativa, me falta por analizar ¿no? el, eh, el resultado del, del año, es lo, que, eh, es lo que voy a hacer esta semana para cerrar el año y sacar conclusiones, ¿no? ver el rendimiento, etcétera. Y para el para la primera o la segunda semana de enero lo que estaré buscando es la siguiente señal. En cuanto el volumen acumulado aquí salte en el nivel superior, es decir, en cuanto el POC, en cuanto veré una nueva acumulación de volumen, vale, aquí el precio primero tiene que consolidarse, solo después eh, empezaré a, a valorar posible entrada, posibles largos. Todo esto lo hablamos en, en perspectiva muy cercana, ¿vale? Hablando de M5 en, en términos de scalping. De momento veo que hay una fuerte, fuerte presión vendedora y por tanto no tiene no veo sentido comprar actualmente, ¿de acuerdo? En cuanto veré que el volumen se, se empieza a acumular en la parte inferior, entonces a partir de este momento busca Sería posible, en mi modesta opinión, vuelvo a repetir, buscar entradas en largo según vuestra estrategia. Si es el order flow, si es el VSA, eh, market volume profile, eh, cruce de media móviles. Digamos que esto sería la perspectiva más cercana. Supongo que habéis leído detalladamente el artículo que está publicado, es uno de los artículos más leídos eh, del blog de Armaga FX, que se llama Teoría de la Subasta. Eh, es una lectura muy, muy buena, os, os recomiendo uh, visitar ahora mismo el blog y leerla. Y quiero que entendáis el siguiente concepto, que el precio nunca se gira, se gira porque sí. Siempre el volumen adelanta esa, eh, este giro de mercado. ¿vale? La estructura actual, si analizaríamos ¿no? la, esa estructura a través de volumen, eh, es la siguiente un impulso bajista, luego acumulación de volumen, aquí, este volumen acumulado se expulsa otra vez, iniciando, ¿no? induciendo una nueva caída en el precio, entonces el precio se parará solo cuando, en cuanto se encuentre con otra acumulación de volumen, ¿vale? esto puede ser una parada de precio. En cuanto se acumula el volumen, va a haber dos oportunidades. O bien, seguir con la tendencia bajista, ¿no? este volumen acumulado se expulsará, o a continuación veremos una corrección, en este caso sería una corrección alcista. ¿no? Pues bien, antes de que llegue este aumento, no tiene ningún sentido eh, tirar la mano de cara a cruz e intentar eh, coger el cuchillo que, que se calla, ¿de acuerdo? Primero tenemos que ver acumulación de volumen y luego buscar señales que nos darían a pie a tomar una u otra decisión. Este planteamiento se repite una y otra vez en cualquier mercado, sea Mini SP500, DAX o cualquier otro activo. Siempre acumulación de volumen y luego es este volumen hace, produce o induce una, un movimiento en el precio. ¿Vale? Entonces, primero ver aquí acumulación de volumen y luego buscar señales de compra o venta según vuestro, según vuestro sistema. Ya sabéis que en ArmagaFX y en mi estrategia personal, yo para identificar eh, el punto de entrada uso la herramienta Order Flow. Eh, no obstante, si en vuestra operativa utilizáis otro tipo de herramientas, seguir eh, instrucciones o indicaciones de vuestra estrategia. En el caso de inversores más a largo plazo, eh, la táctica es más sencilla. Comprar a los pesimistas, ¿no? eh, Si vuestro horizonte de inversión es 5 o 10 años, aunque hay muchos índices que en 2019, en 2008 va a haber una recesión de Estados Unidos, eh, yo lo que haría lo que voy a hacer personalmente eh, en ningún caso es eh, una recomendación, es rebalancear la cartera aprovechando las la rebajas de Navidad. Una buena táctica podría ser en vez de mirar compañías eh, que podrían tener en 2019, en 2020 un buen rendimiento en términos de, uh, de que suba el, suba, suba el valor de la compañía podemos podéis buscar compañías que también pagan dividendos vale porque si va a haber una recesión en los próximos dos o tres años y el índice estará parado eh, que por lo menos para por lo menos poder cobrar esos dividendos mientras que el índice pues no estará eh, sin uh, demostrar grandes uh, grandes grandes movimientos al alza ¿okay? Así que, uh, resumiendo un poco, ¿no? ¿Cómo actuar en, en el pánico? Si sois operadores, si sois traders a corto plazo, primero mm, esperar hasta ver una acumulación de volumen y luego buscar señales de entrada según vuestra estrategia. ¿Vale? Si en el caso de invertir a largo plazo, reajustar los valores, eh, y también uh, dando preferencia a las compañías que a lo mejor pagan dividendos sabiendo que por, uh, por razones de uh, subida de los tipos de interés y, y otros factores puede haber una recesión en los próximos dos años vuelvo a insistir que cualquier pánico, cualquier caída en la bolsa eh, si vuestro horizonte es 5 o 10 años eh, es como ir de rebajas en una tienda y yo, yo creo que es un buen momento para, uh, para comprar. Para terminar este vídeo me gustaría preguntaros qué tipo de estrategias ¿no? o qué tipo de inversiones hacéis en vuestra operativa. Es decir, si sois scalpers, hacéis operaciones intradía o uh, os dedicáis a hacer swing trading o invertir a largo plazo. Antes de despedirme, uh, de desearos uh, Feliz Navidad. Eh, feliz entrada eh, en el 2019 y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, adiós.